In Mexico, immigration and security forces violently blocked the passage of hundreds of asylum seekers in the southern state of Chiapas, who hoped to reach the U.S. for refuge. The caravan was largely made up of Central American and Haitian families. In more immigration news, the Biden administration's once again deporting asylum seekers to Guatemala City by air, marking a possible end to the practice of expelling asylum seekers to a remote jungle in the Guatemala–Mexico border. This is an asylum seeker who was deported to Guatemala ma last week. Por ahora nos tocó la de perder y ya ni llorar es bueno porque nos costó dinero, pues no, no vamos con dinero nuestro, sino que vamos con dinero prestado, pero ahí sí que la situación está dura, entonces está muy aquí. Eh, igual modo, nos tocó, tocó perder, ahí sí que aquí en Guatemala del, de lo que venga, del trabajito que consiga uno, porque aquí es bastante difícil la vida y nosotros por querer cumplir un sueño americano nos tocó, nos tocó una deportación pues inesperada.